¿Usted sigue manteniendo su inocencia Martín? Completamente, yo sigo manteniendo que soy inocente. ¿Será que Martín Pradenas es realmente inocente de lo que se le acusa? Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gabo Análisis y en esta ocasión analizaremos el muy reciente y polémico video en donde Martín Pradenas rompe el silencio. Si no sabes quién es él, pues es el acusado de cometer agresión en contra de Antonia. Y Antonia, como consecuencia de esta agresión, lamentablemente decidió quitarse la vida, a lo que se desató toda una ola de polémicas en contra del acusado Martín. Y por eso es que hoy, analizaremos su lenguaje no verbal usando el sistema de codificación facial fax de Paul Ekman, y otras investigaciones hechas por expertos en la materia, para saber qué es lo que decía su lenguaje corporal durante el video. Así que si te interesa, comencemos con el análisis. Bueno, eh, Hago esta entrevista porque se han cumplido los plazos, yo y mi familia, Hemos guardado silencio por lo delicada de la situación, pero ya acercándose de la formalización, se cumplen los plazos legales donde nosotros podemos salir y desmentir algunas cosas que se han dicho con respecto a este caso. Una de las cosas que llama mi atención es que él revela mucha tensión en sus brazos y nerviosismo en sus manos. Esto lo podemos ver porque él constantemente mueve sus dedos y esto es un claro gesto de ansiedad. Él dice que ya se cumplió el plazo y ya puede salir a hablar del tema, y al mismo tiempo aprieta el puño y lo tapa con su mano, lo que en lenguaje no verbal. Es un gesto que denota que se desea ocultar la verdad. Ya acercándose a la formalización, se cumplen los plazos legales donde nosotros podemos salir y desmentir algunas cosas que se han dicho con respecto a este caso. Seguido de esto, vemos que hay un movimiento a u 23 en donde él tensiona los labios y también los párpados inferiores, los cuales son gestos de rabia. Y analizando su lenguaje corporal desde que comienza el video, vemos que él tiene una postura corporal bastante rígida, la cual acompaña de sus manos entrelazadas. En lenguaje no verbal encontramos que las manos entrelazadas son un gesto de frustración o actitud hostil, y la persona que lo hace está intentando disimular una actitud negativa. ¿Usted, eh, ¿Por qué la gente que vea esta entrevista eh, puede pensar que Martín Pradenas es inocente de los hechos que le imputa hoy día el Ministerio Público? Porque nosotros claramente estamos demostrando con pruebas, con hechos fehacientes de que las cosas no son como se están diciendo. Aquí se ha manipulado información, se ha mentido deliberadamente y eso es lo que venimos a aclarar hoy día. De que esto no es como se ha dicho ni es como se ha mostrado. También podrán ver que a lo largo del video su rostro tiene una expresión que puede transmitir tristeza. Pero basado en el sistema de codificación facial de Dr. Paul Ekman, tenemos que la tristeza es una emoción de larga duración y está caracterizada principalmente por tres unidades de acción. Entre estas, está la elevación de las cejas hacia el interior, o a 1 la caída de las comisuras de los labios, AU15, y la subida del mentón, AU17. Y en Martín Pradenas, encontramos que él tiene las comisuras hacia abajo y sube constantemente el mentón, pero no vemos una elevación de cejas propias en la emoción de tristeza. Esto no convierte su expresión en una falsa, sino que da indicios de ser una completamente intencional, ya que según los resultados de estudios que se han elaborado, es fácil querer transmitir la tristeza haciendo constantes pucheros y miradas gachas o perdidas. Y podemos ver constantemente puchero por parte de él, pero no hay signos fidedignos de tristeza en sus cejas. ¿Usted sigue manteniendo su inocencia Martín? Completamente. Yo sigo manteniendo que soy inocente, y no porque se me haya hecho un juicio público o porque se haya manejado la información para hacerme ver culpable, significa que lo soy. ¿Qué le parece lo que se ha dicho, incluso han salido a la luz antecedentes, eh, respecto a cómo era usted cuando pequeño, antecedentes incluso íntimos, familiares? ¿Cómo ha recibido esta, estos antecedentes? Me parece algo eh, lamentable que la gente se preste para decir cosas, para mentir de así, de ese tipo de cosas, que se hable de cosas horribles, de mis papás. Se hablan cosas horribles de mí, cosas que no han pasado, cosas que no, han, que no he hecho. Y... Su lenguaje corporal contradice sus palabras al momento de decir que lo culpan de cosas que no ha hecho. La elevación de un hombro conocida como Shrek o Quiebre es una reacción a la ansiedad del momento. La no visualización está directamente relacionada a la falta de credibilidad en lo que se dice y la elevación de una ceja es un gesto que denota desinterés o aburrimiento. Y esto es algo contradictorio, porque lo que se espera de él en el video es un lenguaje corporal empático por la situación y un interés al momento de hablar y hacerle creer a las personas de que es inocente. Pero aquí es todo lo contrario, su postura es rígida y defensiva y hay un claro desinterés al hablar del tema. Y creo que esto es con mala intención y con el afán de, de hacer daño y con el afán de, de perjudicar. ¿Cómo recibe usted eh, esta, estas críticas, digamos, eh, que se han hecho a través de redes sociales? Eh, porque hasta el momento usted no ha dado ninguna declaración ni en los medios eh, radiales eh, ni tampoco en la televisión. Exactamente. No nos hemos prestado como familia ni yo me he prestado para... Eh, parece salir a, a discutir, ni con los medios, ni con la prensa, ni con nadie porque, insisto, nosotros como familia sabemos que este es un tema delicado, pero es la justicia la que tiene la última palabra y creemos, hemos creído y pensamos desde un principio que esto ha sido una responsabilidad tremenda de parte de quienes hacen pública las cosas. Aquí vemos una microexpresión de miedo en donde los párpados se elevan y vemos la boca abierta. A esto le acompaña una fuerte respiración y un tensionamiento en los hombros, cuando dice que la justicia es la que tiene la última palabra. Este podría ser un reflejo del miedo que le da la idea de tener que enfrentarse a un juicio donde tendrá una posible sentencia. Seguido a esto, vemos que él hace un profundo gesto de desprecio, caracterizado por los ojos cerrados y la contracción unilateral del músculo bucinador, au 14. Yo no puedo ser juzgado como una persona culpable hasta que en un juicio, un tribunal, un juez dictamine que yo soy culpable. Y eso... Nuevamente habla de la sentencia y hace otra expresión de miedo. Pero mostrar esta expresión cuando hablas de justicia solo nos confirma que hay un sentimiento de culpa y se teme ser castigado. ¿Cree en la justicia, Martín? Creo en la justicia. Creo que las pruebas son eh, definitorias. Creo que hay bastante evidencia. Eh, creo que el video es... Eh... Él muestra una expresión de rabia cuando habla del video del estacionamiento Mostrando la parte inferior de los dientes como forma de agresión Es un video importante, no, no le quitó importancia el video, pero creo que demuestra mucho Aquí nuevamente vemos una respiración fuerte como expresión de miedo Cuando dice que el video demuestra mucho De cómo sucedieron los hechos Quita varias mentiras Estamos hablando del video que se mostró en televisión, ¿no? Eh... También vemos una ligera señal de tristeza con el movimiento Au17 elevación del mentón. Eh... Es un video que, que al parecer muestra una parte solamente de lo que allí ocurre. Eh, ¿Cuál es su apreciación? Exactamente, ese video que se mostró... Eh... Y también muestras estos apaciguadores que sirven para intentar tranquilizarnos y dar salida al estrés. En este caso, rascarse una parte del cuerpo cruzando el brazo como en forma defensiva sugiere que se siente expuesto y la mirada agacha que puede denotar culpa o vergüenza. Como vimos, el lenguaje no verbal de Martín Praderas no coincide con lo que él dice. Él no muestra empatía por la situación, él solo muestra culpa o vergüenza cuando habla del video, video al que él por cierto se dirige en forma despectiva. Comenta por favor qué crees tú de Martín Praderas, su lenguaje corporal coincide con lo que él dice. ¿Acaso sus palabras no son más que un acto desesperado? Comenta tu opinión y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que así estés al tanto de mi contenido. Yo soy Gabo Análisis, hasta un próximo video.